Solo que lo voy a dejar que se quede acá un ratito, tipo para, para que descanse de, de las gemelas. Titania se puede ocupar de eso. Ahora otra pantalla de carga, pero no me molesta. ¡Ay, mírenlos ¡Qué bonitos se ven! Me pregunto cuándo le va a salir su primer baby bump. Estoy bien emocionada. No sé qué voy a hacer con los hijos que dejo atrás. A lo mejor y los llamo y los invito a que a que vengan y así. Uh, voy a invitar a Pac. Espera un momento, sigue enamorado de Oberon. Ya se casó y todo, pero sigue enamorado de él y tener una relación con ese sujeto, se llama Ken. ¿Qué? ¿Qué? No. Tiene sus affairs. Por eso nos, no nos aceptaba tan fácil. Sí, sí, let me play. ¿Por qué le pones cara de asco a tu hija? Hola, I'm your stepdad ¿Se fijaron cómo se casó con Titán y todavía tiene una foto aquí con Kaylee? No te quejes, la comida te la hizo tu esposa No te quejes Me pregunto si él reconoce al muchacho como su, uh, stepson No, pero igual no creo que vaya a haber nada entre ellos, espero Oh no, ya casi es el cumpleaños de las niñas no me da tiempo para enseñarles a caminar y todo. Espero que eso no les afecte mucho cuando crezcan. Bueno, ya, ya se va la niña. ¿Cómo se llama? Bottom. Qué nombre tan feo. Ay, es bonito ver cómo conviven. ¿Qué está pasando aquí? Se están robando mi periódico. ¿Qué? No, nuestro no periódico. Bueno, de perdido, Puck nos está ayudando tantito con las niñas. Al menos alguien se está divirtiendo con el agua sucia. Ay... Cara, está súper linda, tiene los ojos negros. Pensé que tenía ojos humanos. Pero se ve hermosa, mírenla. Oh. Como que ya se quedó muy tarde aquí, ¿no? Ya son las. ya casi va a ser medianoche. No... Me pregunto si su papá no se preocupa o algo. Hay que ir pensando en nombres. Si es niño, tienen que ser nombres con D. A lo mejor estoy entre Daniel y Daniela. O oh, Dylan y Daniela. Creo que ya van a ser. Solo es uno, solo es uno, solo es uno, solo es oh, uno, oh, solo, es, oh, uno. Ah, solo ah, es uno, solo es uno. ¡Ah, oh, ¡Ah, oh. Oh, oh. Oh, no, oh, ¡Qué bonito! es, pelirrojo, es, pelirrojo. es, pelirrojo. es pelirrojo es niña. Es un niño. Le vamos a poner Donovan. Oh. Ahora que lo estoy pensando, probablemente Titania tenga que pagar Child Support al, a los niños que dejó con... ya saben, su papá. Ah oh, no, es el... Es, ahora se tiene que ir a trabajar. Y yo creo que mientras tanto voy a intentar ir construyendo un cuartito acá. Ya, solo dos paredes porque tenemos que guardar para las... <risa> Las cuentas de la casa Yo creo que voy a hacer que llame este a, a su hijo No sé con quién tenga menos relación Pero hace una llamada rápida de Hola, ¿cómo estás? y así con, Y mira, ya tienes otro hermano Medio hermano, se llama Donovan Y ahorita llegan Ah, miren, ya están acá Ahorita que toquen este, aquí la... Y Bottom ya se va Siento que, que no le gustó la, de que ya tenía otro hermano Perdón si se está poniendo muy lento Pero pues hay que cuidar a los bebés Ya cuando sean niñas a lo mejor este... Se pone un poquito más rápido esto. ¿Eh, pues? Espero. Por favor, solo sácalas. Es, es rápido, solo sácalas. No me he fijado cuáles son este, sus... Su personalidad, porque sí. Nit Es súper limpia ella, pero es súper... Min, así que ella probablemente se ponga a limpiar por su cuenta propia. Y eso está cool. Ella es este, un Taurus. Tauro. Y ella es como... Casi, casi lo he puesto a su hermana. Bastante desordenada, pero muy, muy amable. Me pregunto cómo se van a ver cuando sean niñas. Por lo mismo de que tienen que, este, tener piel verde. Oh, the <laughs> <laughs> <laughs> Yo creo que nos quedamos hasta que nazca. Están nombres con E. Hay que ir pensando en nombres con E. Espérame, Nate. Un mini alien parado es, se ve raro. <risa> Tal vez deberíamos ir pensando nombres con F y H de paso, solo en caso de que algo suceda. <risa> si es niño le vamos a poner eutanasia. Neta, espero que algún día tengan suficiente dinero para contratar a alguien que limpie por ellos. Ay, oh, miren qué bonito. Bueno, todos los bebés se ven iguales, ¿verdad? No podemos ver cómo son realmente hasta que crecen un poco más. Creo que eso está bien Pero está todo asimétrico Al menos ya, ya los niños tienen un cuartito Ya salgo El problema va a ser Donovan Y ya llegaron las cuentas Ah, miren, están caminando juntos Hasta parece que... Bueno, parecía que se tomaban de las manos Seguro se dieron cuenta de que los estaba viendo y dijeron No, esto, esto es muy gay ¿Por qué esta cara jugando en la lluvia? ¿Por qué? Madre del año por dejarlos jugar en la lluvia siendo tan chiquitas Lo bueno es que a las 6 de la tarde Estas dos ya son niñas Ya están grandes, espero Están tomándose la leche se Están peleando por el vivero Y... Ay no. ¿Se volvió a desmayar? Sí, se volvió a desmayar. No creo que lo vayan a ascender, no, no le alcanza esto. ¡Ah, se sí, lo no ascendieron! ¡Genial! Físicas, pero ni modo este es algo, ¡Ah, sí! son dos. Uh, oh, estaba, uh, oh, oh. Bueno E uh. y F, ¿verdad? No Un ¿Es Rubio? Oh, oh. ¡Oh! ¡Ay! Oh, oh. ¡Qué bonito! ¿De dónde salieron Rubios? Este, creo que sería mejor que Titania se quede acá Son niño y niña Ok, el niño lo está primero, así que yo creo que vamos a ponerle Enrique Y a la niña Felicia Son Enrique y Felicia Fue super cool, aunque somos más pobres que nada